Anticipábamos recién y lo contábamos, ¿no? Que tiene que ver con los números que se conocieron, estos es que uno, más allá de conocerlos específicamente, ¿no? El número redondo o por allí un poquito más, eh, uno lo vive a diario. Cuando salís a hacer las compras, cuando vas al supermercado, cuando querés comprar la camiseta de la selección, cuando querés hacer cualquier compra, lo vivís en tu bolsillo. Y lo padeces, exactamente. Las góndolas ya están marcando este casi 100% al cual se acerca el mes de diciembre del 2022 y qué es lo que están esperando además ya no solamente estimaciones privadas sino también el propio Banco Central de la República Argentina. ¿Quiere ir a ver, quiere ir a sufrir un poquito de qué números se conocieron hoy? Vamos directamente, vamos a ver que no, po no podemos o no logramos uh -huh. bajar de estos números ¿no? que hemos estado en los últimos en las últimas cifras inflacionarias de, de los últimos meses. Fíjate que llamativamente, y como no venía pasando en este 2022, tiene más inflación Mendoza que la Argentina. En el mes no se ve, 0,1% menos porque tiene 6,2 Mendoza, pero fíjate que en el 2022 ya tiene 78,8%. Calcula que faltan dos meses más todavía. Claro, sin el acumulado, es que, 78. O sea que, perdón, el acumulado del 2020 serían todos los meses que van de este año. Exacto, y faltan dos meses más, falta noviembre, y diciembre, o sea que tranquilamente a 6 y 6 llegás al 100. Y el interanual, que es el número que está en nuestros títulos, es del 90%. De octubre del 21, octubre del 22, 90% subió todo. Bien. Que es lo que uno ve, ¿no? ¿Viste? Sí, claro. Cuando decís o impresionante. Más, o más. O mucho lo más también. A porque más. a veces se ve y, y la especulación que nunca queda atrás, que también es otra de las cosas. 6,3 entonces a nivel eh, país, 76,6 y 88 la interanual. Muy bien, tenemos los rubros que más se incrementaron. Aquí en Mendoza. Hay algunos que ya te hemos estado contando, pero fíjate cómo se van moviendo otros. Esta vez, vivienda y servicios básicos encabezando. Gigi. Claro, 7,4%. Fíjate 7, vos 4. exactamente el porcentaje. Allí sigue también el equipamiento para el hogar, donde también uh -huh. seguramente ustedes lo verán reflejado en alguna situación que hayan tenido que utilizar no o que reparar y demás. 7,2%. Eh, indumentaria 6,6, ya te hemos contado que el interanual de indumentaria es del 120%. La ropa está realmente y casi literalmente incomparable para muchos argentinos. ¿Alimentos y bebidas que te, se te pasó? Perdón, 6,7 alimentos y bebidas que está arriba de indumentaria, sí. atención médica 5,3 y finalmente... Transporte y Comunicaciones 5,1. Bueno, allí están los rubros, ¿no? Desde el que más aumentó hasta el menos, pero bueno, igualmente todos han tenido importantes cifras, ¿no? Inflacionarias. Bueno, vamos a salir a la calle. ¿Qué es lo que dijo la gente? ¿Cómo se vive esto? ¿Con cuánto nivel de resignación avanzamos mes a mes con 6 por un lado, 7 por el otro, yendo al 100? Exacto, esto de 100. Acaba de ser las compras. ¿Consiguió los precios justos? ¿Los encontró? Eh, ¿A qué le llamamos precios justos? Porque hoy en día no hay nada justo. ¿Los artículos Todo que vienen anunciado? en día nos sorprendemos con... Acá en... en realidad no hemos venido a buscar esos artículos en particular. Uh -huh. Hemos venido a buscar unas cositas que nos faltaban nada más, pero lo... en todos lados está incomparable. ¿Y quién, cuáles son los alimentos que más han subido para ustedes? Eh, los que más han subido es que si hacemos un balance de, sé, de un mes a la fecha, sabemos que... No hay nada que no, que no se mantenga como corresponde. Todo ha subido. Todo ha subido, todo subido. ¿Y algún producto que haya dejado de comprar justamente porque ya no se puede? Pan. ¿Ha notado diferencia de precios? Eh, Con respecto a, otros, ah, no. a, su, a su compra anterior. No, sí, un poquito, sí, sí, sí. Cada, han aumentado. Han aumentado, sí. ¿Y algún producto que ya no compre más porque no se puede? Eh, en realidad, para lo que me dedico, necesita comprarlo. ¿Y en su casa, eh, para comer? Eh, sí, lo que es carne. La, carne. la carne. La carne, sobre todo, sí. Compra menos. Mucho menos se compra. ¿Encontró los artículos que están anunciados como precios justos? No me fijé. No, sé, no, no, tuvo, no, no, no, no lo no, tuvo en cuenta. Porque venía a lo específico. Venía a buscar otras cosas. ¿Y en los precios cómo los encontró? Obviamente más caros. ¿Más caros? ¿Algún producto en especial? Eh. No, no, siempre es más barato que el supermercado acá. ¿Y algún producto que haya dejado de comprar porque no se puede? Cabal, eh, atún, cosas así. Antes llevaba un kilo de café, ahora llevo medio kilo. No hemos mirado los precios juntos. ¿Los encontró, no los vio en Gondor? Eh, están marcados, sí. Están marcados. Sí. Pero no, no no, compró ninguno de esos. No, no, no. no. En el caso de lo que lleva, ¿los notó con mayor diferencia de precios que la vez anterior? Un 20% más que el mes anterior. En general, ¿cuál producto? Eh, jabones, eh, lo que es lácteos, aceites. ¿Con respecto a lo que ya no puede comprar? Eh, por ahí los chocolates, los, los gustos del mes. ¿Cómo encontró los precios? No, bastante elevados, totalmente cambiados. ¿Alguno en especial que notó que había más diferencia. Y los lácteos. Bien, 20% de incremento para algunos rubros de un mes al otro, una cosa realmente increíble y que lamentablemente se ha normalizado. Vamos a volver a ese lugar porque está Silvia Santos. Volvemos directamente a la realidad misma, ¿no? Lo que también los empresarios viven desde su sector con respecto a los precios y seguramente también a las inquietudes o planteos que ponen sus consumidores, Silvia. Es así. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Si bien en Mendoza fue levemente inferior la inflación al resto del país, desde 6,2%, los productos que más aumentaron, entre los productos que más aumentaron, están los alimentos y bebidas en el cuarto lugar, pero son los imprescindibles. No son los que más han aumentado, pero son los imprescindibles, los que necesitamos sí o sí. Por eso estamos en uno de los mayoristas más importantes de Mendoza, con Rubén David, para que nos cuente justamente el, cómo está viviendo esta situación, porque la gente decía... Ya hay productos que no compramos, por ejemplo, la carne, por ejemplo, eh, en otros de los casos nos decían eh, las cosas dulces, el atún y demás. ¿Cómo le va Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sí, bueno, eh, la, la mayoría de productos en los cuales eh, hemos tenido problemas, bueno, sobre todo que han aumentado los precios un poquito más allá de la inflación, son aquellos que, que están, vienen importados 100%. Esto es un problema que daremos tenido en, lo, en el último tiempo y se ha acentuado, ¿no? eh, pero bueno, vamos a ver ahora con, con el lanzamiento de, de, de este programa nuevo, a ver cómo se comportan estos precios, cuáles son los productos que, que, que están, están en el listado y cuáles no, y cómo cómo van a, van a evolucionar con el tiempo. Justamente para el próximo mes, para la medición del INDEC, se espera que sea menor el aumento teniendo en cuenta precios justos, en Mendoza había problemas, no habían llegado todavía, finalmente llegaron. Eh, finalmente llegaron las listas, estamos eh, justamente hoy ya estudiando todas las listas, eh, hablando con las empresas de, de precios justos, eh, así que ya, ya estamos en, con las listas eh, vigentes en las próximas horas. Si no hoy llegó la lista, digamos? Eh, es que eh, primero se hizo el acuerdo con los supermercados y después con Mayorista, entonces la de Mayorista llegó un poco más tarde porque acordemos acordémonos ¿no? que nosotros le vendemos eh, los, los productos por bulto a, a los negocios de cercanía y no estaban todavía los precios y los productos de, de, de cercanía, sobre todo por el tema de las marcas propias. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso nos llegó. Estamos depurando, trabajando con las empresas y algunos productos que eh, no, no, no las comercializamos eh, acá en Mendoza, lo que estamos haciendo es buscar alguno similar de, de, en cuanto a gramaje y a calidad y a, y a precio. ¿Es cierto que algunos de los productos vienen más caros que incluso los que ustedes mismos venden? A veces sucede, no, eh, bueno, es eh, un poco también por el tema de las ofertas y la dinámica de comercio, ¿no? eh, hay productos que, que en, en otra región se venden mucho y las dinámicas eh, están de oferta sobre eso, esos productos, hay lugares en el interior donde esos productos no se conocen o, o, o no se... No, no se... Eh, digamos no se consumen, entonces nosotros volcamos la dinámica de oferta a los productos que realmente se consumen en la zona, entonces es por eso que estamos trabajando con estas listas, no queremos poner producto en oferta que, que, que no, no incidan en la, en la canasta ¿no? que no, no tengan peso en la canasta y, y en la de Mendoza, entonces bueno, por eso no, a veces nos tomamos un tiempito y sí, hay algunos con, con bastante diferencia, sí. Y la gente que dice, ¿qué opina con respecto a, lo, a las uvas? Cuando va a pagar ¿se queja? ¿dice algo? hace algún comentario? Una de las señoras que compraba, nos decía, está el 20% más caro. ¿Se nota eso? Eh, se nota, o sea, eh, la inflación, eh, la que sale todos los meses, la real, o sea, eh, es real. Eh, donde más se ha notado, como, como dije anteriormente, fueron los productos importados, porque bueno, entre no, que no se sabía si se podían importar y no, bueno. Y en lo, que, lo común es lo que, lo que come la gente día a día: la leche, el azúcar. Ha venido creciendo en el ritmo de entre un 6 y un 7% en los últimos meses. Ahora con, con este programa nuevo no pueden aumentar más del 4%, o sea, la, las empresas que han firmado el convenio, el resto de los productos que, que no están en precio justo, la lista de precios no puede ser superior al 4%. Vamos a ver cómo se comporta en estos próximos meses eh, estas listas. Por el momento, listas que venían con el 7%, 8% de aumento, eh, ya se han retrotraído al 4%. Así que, por lo menos, eh, ha hecho efecto. Se está cumpliendo. En, en este mes, en, digamos, en este acuerdo, se están cumpliendo, porque bueno hemos tenido que, que re reacomodar todo, y por eso nos hemos demorado un poquito, porque habían algunas listas que estamos eh, actualizando. Así que, con ese 4%, ojalá, ojalá que, que, bueno, que sea distinto al resto de los programas y bueno y pueda eh, tener una, una evolución favorable en el tiempo, porque bueno lo, los programas anteriores han empezado muy fuerte y se han diluido... A, a, con el paso de los meses. Ojalá que, que, que podamos cumplir con esta meta del 4% eh, mensual. Muchísimas gracias, Rubén. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Muy bien, muy amable. Rubén, David, entonces, dándonos su opinión como empresario con respecto a precios justos, recientemente anunciado, y también hablando de la inflación, uh -huh. sobre todo en el rubro alimentos y bebidas, que es el rubro, como decía al principio, indispensable en cada familia. Muchas gracias. Hasta vos, luego. Silvia. Hasta gracias, luego. Silvia. Gracias, Silvia. Bien, la expectativa con que funcione precios justos y que se mantenga en ese 4%, que parece muy difícil de cumplir como límite, o de cumplirse, mejor dicho, pero bueno, ahí estará puesta la mirada por los próximos 120 días. ¿Cuánto era la proyección que hace el Gobierno Nacional para el año próximo de inflación? 60. 60. Sí, bueno, va a ser difícil, pero es. Desafiante. Eh, la mirada. Vamos en a los, decirle desafiante. En los últimos años no se han cumplido, no. recordemos, esas proyecciones del presupuesto.